Pertenece también al grupo que los cuartos le sustituyeron valores, inteligencia. O sea, de que eso, ese precio de pagarle a esos muchachos es para que toda esta juventud quiera hacer deporte, pero no porque me importe el deporte, ni porque el deporte es una cuestión humana ni porque el deporte engrandece y es una práctica que hace que el hombre mejore sus condiciones de ser humano el deporte no es esa vaina es una maquinaria de cuarto lo que están fabricando el deporte un tigre deshumanizado por eso la vida personal del pelotero casi siempre le, le, le entran a trompar a la mujer y le dan galletas a las mujeres, algunos lo descubren y a otro la mujer le aguanta. Porque la mujer prefiere la jipeta de último año y su pequeña trompada de cuando el carajo ese animal quiere. Pero ¿quién está fabricando ese animal? Bueno, los dueños de la compañía de pelotero. Está bien, sigan, sigan. Y después viene el antidoping, después viene que mató uno, después viene. ...que se suicidan... ...después viene... ...que se alcoholizan... ...ah, porque usted lo que fabricó fue una maquinaria... ...un robot... ...sin elementos emocionales... ...sin elementos de nada... ...esos precios... ...por eso es que yo veo papá... ...papá... ...que no le gusta el deporte para nada... ...pero llevan al hijo al play... ...porque el muchacho nació de seis pies y tres picos... ...y está viendo en él... ...el robot, la maquinaria... Este muchacho va a producir cuarto, como decía un, un abogado a mí. Manolo, este muchacho me va a sacar de la pobreza. Un tigre como con 6.4 pulgadas. Y el tigre así con cara como medio de alelado. Me dice ese abogado, Manolo, eso sí, que estoy invirtiendo de 30, a 40 en alimentaciones sofisticadas, en comida concentrada, vaina, todo. Yo hace como dos años me topé con él en estos días. Ve acá, y el muchacho que te veo ahora, que anda a pie. No, muchacho, el muchacho se volvió una mierda. El muchacho tenía condiciones, pero era un jaragán. Le comienzan a poner de despejo. O sea, que está bien, dueño de pelota. Sigan haciendo robots del deporte. Una pendejada que me gusta tanto. Una cosa que es lo que yo le decía a la gente, lo decía en este programa: lo más humano que queda en la historia de la humanidad es el deporte. Pero con esta pendejada, lo que están haciendo es maquinaria, maquinaria de espectáculo. Pero cuando ese tigre salga de ahí, es un niñapo, es una vaina que no sirve para nada. En México, perdón, en Cuba. ...hay un centro para de desacelerar al deportista de alto rendimiento. ¿Qué, es, ¿Qué significa el deportista de alto rendimiento? Un joven que se destaque en, en 400 metros, 200 metros y hasta en 100 metros, tipo el de nosotros... Eh, ¿Cómo que se llama el de 100 metros de nosotros? Eh? Dios mío, le digo ahora. En Cuba, en Cuba cuando un joven, eh, Félix Sánchez, cuando Félix Sánchez, si, tu, si hubiese sido en Cuba, Félix Sánchez lo someten dos años y hasta tres años para decelerarlo. ¿Qué significa eso? Que se le está llamando de competencia de alto rendimiento. ¿Qué significa de alto rendimiento? Que tú vas a ser famoso durante el tiempo que tú seas joven. Cuando tú te retires, que tengas 50 años, tú vas a ser una vaina que no sirve para nada. Dolor de rodilla, dolor de espalda, eh, dolor de todas las articulaciones, presión irregular y cuando vienen a ver engordan. Porque metabolismo no le sirve para nada. Entonces lo que sueltan es una cáscara de un sujeto que ustedes lo ven algunas veces con 70 años, 60, y lo ven en la cancha ya con batones. Porque cuando eran jóvenes le sacaron todo. Entonces yo creo que el deporte no debe seguir esa línea. Y si yo pudiera tener algún mecanismo que traten... Que los peloteros de todos los equipos Le apliquen la ley La disciplina que hay En el equipo de los eh, Los yanquis Que ahí no se permite ni balba Ni clineja Ni nada de esa estupidez Que se parecen en mono. Más que no tienen cerebro Porque al equipo no le interesa Que sean inteligentes Lo que le interesa la máquina deportiva La máquina de hacer Eh, la máquina de hacer espectáculos Es lo que le interesa a los dueños del equipo